...Carlos Almeida, que viene de qué entidad, Carlos? Yo vengo del Centro Sanitario El Y el Centro Sociosanitario El Pino... ...tiene, me imagino, que muchos servicios... ...pero cuéntanos algo de ellos. Bueno, en el Centro Sanitario El mmm, ...ofrecemos dos servicios, uno de geriatría... ...y otro de unidad de salud mental. Ajá. ¿De acuerdo? Yo soy trabajador social... Mmm, ...mi trabajo se basa principalmente en geriatría... Y, ...y los dos servicios que ofrecemos en geriatría... ...es un centro de, centro de día y residencias, o sea, el servicio residencial. Es decir, nuestros mayores también pueden pernoctar y después tienen otro departamento para pasar el día. Pero me imagino que no pasarán el día sentados. No, hombre, allí la verdad que los servicios que se ofrecen son muy variados. Eh, la rama de profesionales que desempeñan su trabajo en El Pino es muy amplia. Contamos con técnicos en animación sociocultural, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos. La verdad que intentamos hacérselo pasar lo más entretenido posible. Bueno, tienen, veo que distintas disciplinas, un trabajo coordinado sí. interdisciplinar, ¿verdad? Sobre todo porque intentamos dar una atención integral, ya no solo en lo que es los cuidados básicos, sino también en un campo mucho más amplio, como puede ser la estimulación cognitiva, e intentar cubrir el mayor número de necesidades que puedan tener. Es una entidad dependiente del Gobierno de Canarias, del El Cabildo, Cabildo, Insular. De Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria. Es un centro de la red de centros societarios del Cabildo de Gran Canaria. Y cuéntanos un poquito para yo acceder con mi abuelo, para llevar a mi mayor, eh... Eh, con quién, cuál es mi puerta de acogida. Bueno, primero antes que nada, sobre todo tener arreglada la famosa ley de dependencia y después nada, esperar a que se le sea asignada la plaza. Creo que cosas como estas deberían ser mucho más a, a menudo, desarrollarse con mucha más frecuencia, porque pienso que es una buena manera de enseñar a la sociedad canaria lo que hacemos por nuestras personas dependientes.